a compartir eh, lo que va a ser la gira ExpoAuto 2023, eh, el día de hoy viene una asociación de la Ciudad de México que es eh, Piamex. Eh, ellos están con nosotros desde que nace ExpoAuto en 2016, Viene a, a dar una capacitación a mecánicos con costo, pero es un costo de recuperación, son 300 pesos y va a haber una capacitación en, en el disco de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nosotros vamos a estarnos acompañando, apoyando, ya difundimos el evento y bueno, iniciamos aquí con esta rueda de prensa, con a Pérez Grimm el, el espacio y, y la difusión que, que siempre nos han ayudado. En la, al ratito nos vamos para el disco y ahí empieza la gira. El primer evento de, de Expo Auto va a ser 30, 30 de marzo, 30 de marzo. Y de ahí nos vamos a, a 20 sedes eh, en la República. El, el año pasado estuvimos en 28 sedes. Este año lo redujimos un poquito para darle el espacio y la difusión a cada uno de los, de los eventos. Digo, no, sin nombrar fechas, les pues voy a nombrar. Vamos a estar en en Gutiérrez, Oaxaca, Tepic, Colima, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Tampico, Veracruz. Cancún, Calla del Carmen, Mérida, Campeche, Tijuana, Chihuahua, Hermosillo, Mazatlán y cerramos en Culiacán. Y la gira la cerramos en Culiacán el 16 de noviembre. Estoy contenta, es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pérez Green, la cochea 360 y principalmente mi patrocinador oficial que es IntroGas. Grupo Gastonero Poblano por apoyarme en todo momento y el día de hoy quiero agradecerles y el día de hoy estamos reunidos por el inicio de temporada también de Fórmula 1 2023, que esperemos que Checo le vaya increíble en todo lo que haga, en todas las carreras y bueno, es un honor estar aquí para mí y que lo disfruten mucho y bueno, Pérez Gris va a estar siempre con nosotros y bueno, disfrútenlo mucho. Bueno, es una increíble porque reto es, es como el inicio, una temporada, un campeonato donde puedes iniciar para empezar a otras categorías o a otras categorías más altas o varios campeonatos, pero es como el inicio del cartismo y es una competencia increíble de competidores de alto rendimiento que hay que aguantar, pero nunca debemos de bajar el ánimo porque tener, es tener mucha fe también. Y a veces es muy difícil y complicada cada carrera, pero yo no termino mal a veces, pero de los errores que Me gustó esto del automovilismo, me ayudó, me apoyó y sigue siendo así. Y creo que va a seguir siendo así porque mi familia es lo principal y los quiero demasiado por todo el apoyo que me han dado. Son muchas cosas porque todo es relacionado con las carreras en mi vida. Mi papá tiene taller, era piloto, mi abuelo también. Mi mamá ya está empezando a gustarle esto. También ya se suben los entrenamientos luego a los CARS. Excelente. Ya le encanta también ahí en, en su coche, ya también le encanta todo esto. Y bueno, es increíble porque es muy familiar el ambiente. Tiene que soltar todo papá y mamá o familia, tiene que de apoyar a ese niño si es que tiene el talento. En el taller pues vamos seguido porque yo le ayudo a papá con coches, luego le me dice, pásame esto, la herramienta, y me gusta, o vamos y yo le hago la limpieza al carro o al remolque, incluso para cada entrenamiento y carrera ya estamos preparados y también en redes sociales con el apoyo de seguidores, todos ellos lo puedo lograr y gracias a ellos no solo voy a seguir subiendo de seguidores, eso no es mi objetivo, mi objetivo es ser identificada. Eso es, y apoyar a talentos poblanos. Por ejemplo, ahorita quiero darle la bienvenida también a Leo y a Camilo, que están aquí el día de hoy, porque ellos tienen mucho talento y los he visto en pista, que dan todo y les falta acordar, pero es paso a paso, es un proceso. Y les quiero agradecer porque mi equipo, mi familia y yo los estamos apoyando para que sigan sus metas y sus sueños, y sus papis también los apoyan demasiado, y eso es algo impresionante. Camilo ha tenido un avance impresionante dentro de estos meses. El año pasado era algo muy mínimo, pero este año vamos con todo, ya vamos a meternos tal vez a un campeonato con Camilo. Y Leo a su corta tan chiquita edad. Siete años. Siete años cumplidos apenas. Eh, es un avance distinto, cada quien va a su proceso, camino un poco más lento, pero va muy bien. Leo va muy rápido, muy acelerado, pero también las generaciones ya se aceleran. Son, son, van a otra velocidad.